Bueno, hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a de qué hora estés escuchando este video. Esta clase eh, grabada, esta clase teórica, eh, los martes y los jueves subo a las 22 horas un video grabado con una clase teórica. Los sábados a las 19 horas, en vivo, hago una clase práctica. Eh, la hago en vivo para que ustedes puedan preguntar en el chat a medida que vamos desarrollando una carta natal. Que puede ser de alguno de ustedes? Puede ser de un personaje famoso o puede ser también, como va a ser de ahora hasta fin de año, eh, sobre países y eh, aspectos que, eh, específicos que pasan este año. Bien, eh, les cuento cómo eh, van a seguir las clases, porque esta vez tenemos eh, la última clase sobre las casas, O sea, vamos a ver la casa 6 y la casa 12 en todos los signos. Y con eso ya completamos la interpretación de todas las casas. A partir de la próxima clase teórica, lo que vamos a hacer es empezar a juntar planeta, eh, signo, y casa, ¿sí? para empezar a entender cómo funciona este lenguaje. Bueno, antes de seguir adelante con la clase, les eh, pido que si no están suscriptos, se suscriban, que le den clic a la campanita, que me ayuda muchísimo a mí y a para ustedes es completamente gratis, no les cuesta nada que le den like al video, que me dejen un comentario. Todo eso me ayuda a poder llegar a más personas. Eh, y eso, como ustedes saben, es redunda en que YouTube me ponga publicidad en los videos y yo reciba algo de dinero para poder seguir adelante con estas clases gratuitas para ustedes. Así que, nada... Ya les pedí ese favor, eh, ahora eh, vamos a, a empezar con la clase, pero antes les digo que acá abajo en la cajita de descripción, después de que se estrene el video, va a quedar en la descripción todo lo que yo digo, este machete... O oh, el otro día me dijeron cómo se dice en España, pero no me acuerdo. <risa> este ayuda a memoria que me hago para no irme por las ramas en la explicación y que no se hagan videos larguísimos. Yo pretendo que estos vídeos sean cortos. ¿Para qué? Para que sea un elemento de consulta rápido. Cada vez que no se acuerden de algo, cada vez que necesiten refrescar algún conocimiento, puedan verlo. Por eso también... En el título aparece cada cosa. Ya son 23 videos que tiene esta lista de reproducción que se llama Aprende Astrología Fácilmente. Y después tienen la otra lista de reproducción que es la de prácticas que se llama Curso de Astrología Online donde están subidos todos los vivos. Ese tiene 83 clases. Una cosa más que les aclaro eh, de acá hasta el eh, 17, jueves 17 de diciembre, eh, vamos a, eh, a subir clases teóricas, martes y jueves. Y hasta el sábado 19 de diciembre vamos a tener clases prácticas eh, en vivo los sábados eh, luego vamos a hacer un periodo de vacaciones eh, yo no voy a subir videos ni de teoría ni voy a hacer las prácticas en vivo hasta los primeros días de febrero me tomo todos esos días de diciembre eh, como todos los años desde el 19 de diciembre eh, oh, 19, 20, 21, siempre, dependiendo de cómo caiga, hasta los primeros días de febrero. Eh, esas son mis vacaciones. Eh, así que, bueno, espero que eh, ustedes en ese tiempo lo aprovechen para seguir viendo los videos, para seguir practicando, para seguir afirmando conocimientos. Bien, a partir de la próxima clase y hasta la última clase del año, lo que vamos a hacer es ver en cartas de famosos que usted me, déjenme en, en comentarios la carta de qué famoso les gustaría ¿sí? porque yo estoy medio desactualizado con los famosos eh, se me ocurre Lady Di eh, se me ocurre Antonio Bandera se me ocurre, qué sé yo Kim Bassinger, pero a lo mejor ya no están de moda y y entonces ustedes quieren otras cosas. Así que déjenme en la cajita de comentarios eh, qué, qué famoso les gustaría que interpretemos parte de su carta, no toda su carta. Viendo los planetas en el signo y en las casas. ¿Sí? Todo junto. Bueno, pero eso a partir de la próxima clase. La clase del jueves. Ahora vamos con... Eh, esta clase, como siempre, vamos a ver casa 6, casa 6, en las generalidades decía que era la casa del trabajo y la casa de la salud. Y vamos a ver cómo actuamos respecto al trabajo y respecto a la salud en cada signo, esa casa en cada signo. Entonces... Si la casa 6 estuviera en el signo de Aries, extraordinaria capacidad laboral, trabajos pesados en los que las actividades técnicas, el peligro y el riesgo inciden, desarreglos orgánicos relacionados con la cabeza, problemas de salud por accidentes, golpes y caídas. Cuando hablo de cabeza no hablo de aspecto psicológico, sino de aspecto biológico de la cabeza <coughs> si la casa 6 estuviera en Tauro entonces trabajos rutinarios que sean de largo tiempo y que exijan paciencia, laboriosidad y objetividad con respecto a la salud tienen predisposición para sufrir de la garganta y del cuello de buena salud en general Géminis en casa 6. La palabra y la comunicación son puntos fundamental en el trabajo que pueden relacionarse con papeles, escritos, viajes cortos. Tienden a sufrir de las vías respiratorias. <coughs> Perdón. ¿Ven cómo se va eh, ensamblando? ¿Sí? Como cuando hablamos de eh, Géminis dijimos que una de las cosas que, que Géminis rige son los viajes cortos ¿sí? la casa 3 rige también los, eh, la casa 6 perdón, en Géminis que rige los viajes cortos relacionados con trabajo, ¿por qué? porque la casa 6 es el trabajo ¿se entiende? creo que ahí en ese ejemplo por eso lo di se puede entender perfectamente cómo vamos a ir relacionando cáncer en casa 6 en realidad casa 6 en cáncer que es como se debe decir yo lo tengo mal anotado en el machete y siempre lo digo al revés, pero en realidad es casa 6 en cáncer, la casa es la que cae en el signo y no el signo en la casa pero da, da igual, como ustedes quieran aprenderlo Casa 6 en cáncer, problemas de salud en lo digestivo y en el pecho. Sus actividades pueden relacionarse con aspectos psicológicos o espirituales, orientación familiar o trabajo con niños. Bien, para casa 6 en Leo. Obtención de cargos prestigiosos en los que de una manera u otra organizan y dirigen. Predisposición a tener problemas circulatorios. Casa 6 en Virgo. Facilidad para realizar actividades para las que se requiere mucho cuidado. Detalle, precisión y minuciosidad. Problemas en la asimilación de los alimentos. Permite las labores estadísticas, porque eso es Virgo. Casa 6 en Libra. Responsabilidades que les exigen delicadeza, sentido de la armonía y de la justicia. Ocupaciones que no demandan grandes esfuerzos. Comodidades provenientes de su trabajo. Problemas en los riñones casa 6 en escorpio actividades que ameritan dedicación y profundidad cambios bruscos con respecto al trabajo actividad sexual en el ambiente laboral trabajo que requiere de su espíritu investigativo y de su persistencia <coughs> casa 6 en sagitario Optimismo en las acciones que realiza. Labores relacionadas con el exterior que les abren nuevos horizontes y les plantean otras alternativas. Predisposición para sufrir de la cadera y de los glúteos. Excesos alimentarios. Ojo que pueden... Eh, alguien que nace con Casa 6 en Sagitario puede tener tendencia a la obesidad bien casa 6 en capricornio extraordinaria capacidad de organizar y dirigir individuos estables y fijos en sus trabajos manejo de mucho dinero gran confianza en lo que hacen problemas con las rodillas y el sistema ocio enfermedades prolongadas Casa 6 en acuario. Se inclinan hacia la computación, la electrónica, la electricidad, la moda y hacia el manejo de equipos sofisticados y novedosos. Problemas con las pantorrillas. Piscis. Casa 6 en Piscis. Y con esto terminamos con la casa 6. Oficios en los que se preste algún tipo de ayuda a los demás. Se inclinan hacia la psiquiatría, la psicología, la medicina, la enfermería. Problemas de salud difíciles de diagnosticar. Que no, cree, no quiere decir que sean problemas de salud eh, difíciles de superar. O sea, muy graves. Sino difíciles de diagnosticar. Tienen esas enfermedades raras. Pueden llegar a tener esas enfermedades raras. Desarreglos linfáticos y problemas con los pies. Bien, ahora vamos a ver la casa opuesta a la casa 6. Siempre la casa opuesta a la casa 6 es la casa 12, ¿sí? Y en esta clase vemos 6, 12. Nos toca ver ese par. Si la casa 6 es el trabajo y la salud, o sea, lo que está afuera, ¿sí?, lo que me da libertad, lo que es salir, la casa 12 va a ser el complemento de esa casa 6, o sea, lo contrario, lo que complementa, lo que equilibra. Así pasa en todas las casas. ¿sí? Eh, esta casa 12 va a estar relacionada con el psiquismo, o sea, eh, las enfermedades mentales por ejemplo las eh, eh, enfermedades que pueden ser físicas pero que por autogest... Eh, por, por autoconvencimiento de que uno está enfermo, no me sale la palabra ahora <risas> eh, hipocondríaco ¿sí? por ejemplo por eh, ejemplo y también tiene que ver con los encierros, con los autos encierros, ¿sí? Bien, así que vamos a ver si sí, esta casa 12 estuviera en el signo de Aries. Hospitalizaciones, encierros, encarcelamientos y persecuciones se, prestan en for se presentan perdón, en forma inesperada aunque pasan fugazmente. En los aislamientos o retiros se observa gran dinamismo y actividad. Si la casa 12 estuviera en Tauro, encierro por problemas económicos, labores rutinarias en sus encierros, hospitalizaciones por problemas en el cuello y en la garganta. Si la casa 12 estuviera en Géminis, actividades intelectuales y todo aquello que se relacione con la comunicación se expresa en un ambiente de aislamiento y retiro como producto de sus luchas ideológicas. Enfermedades causadas por problemas respiratorios. Si la casa 12 estuviera aquí en cáncer, temor al hacinamiento, aislamiento por asuntos místicos o espirituales, problemas digestivos, desórdenes de tipo psíquico que conducen a los nativos a aislamientos u hospitalizaciones. Si la casa 12 estuviera en Leo, Aislamiento por problemas circulatorios, enfrentamientos con el jefe o con quienes poseen autoridad que se originan por injusticias. El orgullo es generador de enemigos. Si la casa 12 estuviera en Virgo, gran facilidad para dedicar su vida a la investigación. Y sobre todo a aquellas actividades que requieran precisión, detalle y cuidado. Problemas intestinales ocasionados por hospitalizaciones. Si la casa 12 estuviera en Libra, talento artístico que se manifiesta en un ambiente de retiro y soledad. Uniones y asociaciones ocultas problemas renales conducen al hospital ¿qué quiero decir con esto? que a veces no se entiende que, por ejemplo una persona que nace con casa 12 en Libra tiene una especial predisposición a tener amantes por ejemplo, relaciones ocultas, relaciones que no pueden salir a la luz no quiere decir que las Tengan, ¿sí? No juzguemos de antemano, pero es muy posible que las tengan. Y si no las tienen, puede estar dentro de sus fantasías, ¿sí? Casa 12 en Escorpio: inclinación por la vida monástica, persecución, eh, persecuciones tenaces, investigaciones profundas ya sean esotéricas, policíacas o científicas, tendencias sexuales ocultas, problemas en los genitales o en el cerebro. Casa 12 en Sagitario. Alegrías y optimismo en los retiros y aislamientos. Confinamiento en el exterior, exilio hospitalizaciones por problemas en las caderas y en los muslos o por accidentes ocurridos en viajes largos. Casa 12 en Capricornio. Disposición natural hacia la soledad, la reflexión y el retiro. Angustias y depresiones en sus aislamientos. Asuntos de índole material los llevan a encierros. Problemas óseos, en particular de las rodillas. Si la casa 12 estuviera en acuario, luchas clandestinas por la libertad, descubridores e investigadores excepcionales, hospitalizaciones por problemas en las pantorrillas, los tobillos y el sistema nervioso. Y si la casa 12 estuviera en piscis, encierros por malentendidos, retiros para ayudar a los demás, hospitalizaciones por problemas en los pies o por alteraciones nerviosas. Bien, con esto terminamos con la explicación de las casas. Entonces, a partir de la próxima clase vamos a agarrar la carta de un famoso te pido por favor que dejes en los comentarios qué famoso te gustaría eh, voy a buscar la carta si está en internet por supuesto voy a hacer la carta de, de ese famoso del que tenga más eh, eh, que más le guste eh, a más personas les guste y voy a agarrar todos los machetes que yo hice. ¿Sí? Todos estos. Eh, todos estos ayudan a memoria. Y voy a empezar a interpretar. Por ejemplo, supongamos que este famoso tenga el sol en Aries en casa 1. O sea, que esté acá el sol. Voy a interpretar según esto, el sol en Aries, casa 1, eh, en Aries, el sol en casa 1. ¿Se entiende? Vamos a ir articulando eso. Bueno, eh, muchas gracias por estar ahí y, y nos volvemos a encontrar entonces el jueves ya con otra clase teórica. Chao. Hasta la próxima.